Dios los bendiga Se acerca una gran fiesta, donde hermanos a nivel nacional y algunos invitados internacionales estarán siendo partícipes de la impactante presencia de Dios. Desde los aires espirituales podemos sentir que se acerca poder, unción fresca y manantiales de vida para un pueblo dispuesto a recibir. Este 2018 fue el año de la cosecha y la iglesia Renovación para las Naciones pudo ver el cumplimiento de esta poderosa palabra. Prepárate, porque se está gestando el lema del año 2019, que será de poder y avance para esta gran conquista internacional. ¡Te esperamos!